¿Por qué estás aquí? ¿Es por tu deuda? No te preocupes, puedes ganar dinero Voy a contarle todo a tu mamá y empieza de nuevo! No lo entenderías Escuché que no tendrás que pagar tus deudas si te declaras en quiebra ¿O seis propiedades y las de como garantía Nuestra casa, todo ¿Por qué ignora mis llamadas? ¿No nos llamaste? No sabía Págueme todo lo que me debe, págueme mi dinero Silencio, ve y pregúntale a los demás y si ya les pagué ¡Usted dijo que me iba a pagar! ¡Por favor, págueme! ¡Ya han pasado seis meses! Tranquilo, qué exagerado. ¡A ver! ¡Démelo! ¡El ¡Dé, ¡Dé, dinero! ¡Nadie me toca! ¡Démelo, el dinero! nadie me toca démelo dinero págueme Confía en ti la última vez. Te estoy diciendo la verdad. Te lo prometo. Escucha, si me vuelves a engañar, primero vendré y te cortaré la garganta. ¿Entendiste? ¿Cuándo vuelves? Me está tardando más de lo esperado, no estoy seguro. Podría tomar más tiempo. Pues sí. Ya no me traigas nada cuando regreses No necesito nada, ¿entendido? De acuerdo Bueno, es que me preocupa que me compres algo costoso No necesito nada caro ni costoso, ¿sí? Te amo, Sangu. Préstame tres millones de euros Te los pagaré en dos meses Entre amigos no deberíamos hablar de dinero Ya sabes cuál es mi situación Entonces te lo devuelvo en un mes, ¿sí? Lo haré si tengo dos trabajos como chofer y repartidor Te lo ruego Pero Mi, mi vida será mejor que entres Sí, ya voy ¡Te estoy diciendo que entres ahora! ¡Apágalo! Por favor Buenas noches Tu hijo parece alguien muy bueno Él se graduó En administración de empresas ¿Administración de empresas? ¿Se ha casado? Todavía no ¿Puedo presentar a alguien? Pero mi hijo tiene estándares más altos pues Perdone ¿Usted es la madre del señor Cho Sangu? ¿eh? Sí Está en un viaje de negocios ¿Para qué lo quiere? Somos la policía hay una orden de arresto contra el señor Chosang Sang Wu Por malversación, falsificación de documentos y violación de la ley de castigo Agravado de delitos económicos ¿Qué? Ay, no, espere, oficiales Esto debe ser un malentendido Mi hijo jamás haría algo ilegal en su vida Voy a olvidar nuestra historia y te voy a aceptar Únete a nosotros Haremos buen equipo si te decides ¿Eh? Eres un pamparrón Ya, deja de fingir No importa lo dura que seas No puedes ganar tu solo aquí dentro No tienes opción No trabajen con este imbécil ¡Maldita perra, como mierda. Eres muy apuesto, eh. Guapo, deja que me una. ¿A qué? A tu equipo. El mío. Yo. Yo. Me llamo. Creo que yo ese. Yo me llamo. Ah, tranquilo. Está bien, señor. Debe seguir conmocionado. Estará mejor cuando descanse un poco. ¿Verdad, amor? Amor. Ahora ya soy tu amor. Eres mayor que yo. Así. ¿Ah, ¿De qué edad me veo? 49. Si piensas eso, no debía haberte salvado la vida. 39. Última oportunidad. 19. Bingo. Eres muy ingenioso. Pero deberías recompensarme, ¿no? ¿Qué hay de ella? Estás bromeando, ¿cierto? Amor, ¿por qué haces esto? Lo siento, me voy a esforzar. Amor, soy buena en todo, haré lo que sea, te lo prometo. Entonces, y nos reunimos para el próximo ¿Sí? Amor ¿Por qué debemos separarnos? ¡Déjame usar el maldito baño! ¡Es que realmente necesito usar ese maldito baño! ¡Entonces orino en el suelo! ¿Esto te parece? ¡Abre la puta puerta! ¡Pero ya! ¡Y bastardo! ¡Abre! ¡Me voy a orinar aquí! ¿Eso quieres? ¡Voy a orinar! ¡Que disfrutes lo que estás por escuchar!